Bienvenidos a la asignatura Transporte y Tránsito Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil Tiene como requisito la asignatura de Costos y Presupuestos de Obra Desarrolla a nivel avanzado tres de las competencias transversales El ingeniero y la sociedad, análisis de problemas y uso de herramientas modernas en virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y resolver problemas de ingeniería de transportes originados por el tránsito de vehículos.